Hola, muy buenas tardes a toda la comunidad sorda de Colombia y también a todas las personas oyentes, todas las personas que nos acompañan hoy. Hoy es un día muy especial, tenemos invitados muy importantes eh, que tienen que ver con la situación que está viviendo actualmente el archipiélago de San Andrés y Providencia. Esta es la seña de Providencia. Eh, varios de ustedes, si no la mayoría, conocen la situación que se vivió eh, de calamidad por el huracán. Eh, desde ese momento la federación se centró en buscar a la comunidad sorda, contactarnos con los líderes. Después de dos semanas hemos logrado contactarnos con uno de ellos, él es Champomare. Mare. Y también hemos estado preguntando acerca de pues la situación que están viviendo, cómo están las personas sordas allí. Y también logramos contactarnos pues con Rafael Barrios, es el único intérprete con el que se cuenta allí en San Andrés, eh, el cual también nos ha ayudado a saber cómo está la situación allí. Y a su vez hemos logrado contactarnos con Erika Bent, ella es la coordinadora del programa de discapacidad de La Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de San Andrés Estos contactos que hemos logrado establecer pues nos ayudan a poderlos tener esta tarde Que nos comenten cómo están, cómo está la situación de la comunidad Tanto en San Andrés como en Providencia, conocer cuál es la situación en el archipiélago Queremos comentarles que ellos en este momento eh, Tienen una dificultad de conexión en la internet Es probable que los perdamos en algún momento Así que les rogamos tengan paciencia No sabemos si de pronto podamos contar todo, en todo el vivo Con Sean, con Rafael o con Erika Ellos han hecho los mayores arreglos posibles Para poder estar con nosotros hoy Por eso pues eh, queremos iniciar con esta entrevista en esta tarde con Shan. Shan, buenas tardes Sé que tú estás en este momento en tu casa Que has tenido dificultades con la internet Bueno, varios de nosotros sabemos Que en San Andrés en la mañana Quizás la internet se comporta mejor Pero ya hacia las horas de la tarde Se pone un poco complicado Entonces eh, queremos iniciar haciéndote las preguntas eh, Shan para que podamos ir avanzando entonces Sean, ¿me ves bien? bien, bien te veo bien dice Sean ok la primera pregunta para ti entonces es cuéntame por favor en este momento ¿cómo está la situación en el archipiélago? en todo lo que tiene que ver con San Andrés Providencia tú también estuviste haciendo unos videos entonces los vamos a mostrar eh, posteriormente para que todas las personas en Colombia pues, puedan conocer eh, lo que está sucediendo. También, pues eh, además de Sean, tendremos a Rafael y tendremos a Erika. Y con nosotros también estará con nosotros eh, Jennifer. Jennifer es la primera finalista del de Miss Universe Colombia. Y ella pues, ha emprendido esta campaña de poder... Hacer este apoyo a la comunidad sorda de San Andrés Entonces, posteriormente hablaremos también con eh, Jennifer Entonces, Sean, cuéntanos cómo está la situación de la comunidad sorda allí en San Andrés y Providencia Hola, muy buenas tardes a toda Colombia Esta es mi seña Mi nombre es Sean y soy, nací aquí en San Andrés. Gracias por la invitación, Henry. La verdad es que ha sido una experiencia difícil para San Andrés eh, y Providencia. Eh, hemos tenido pues temporadas de huracanes. Para nosotros es algo ya eh, acostumbrado. Sin embargo, es la primera vez que tenemos esta clase de huracán con tanta fuerza, con tanta devastación tanto en San Andrés como en Providencia. Y pues después del de, de paso del huracán encontramos una gran afectación, sobre todo en lo que tuvo que ver con Providencia. Eh, y el pensar pues cómo estaban nuestros hermanos allá, cómo estaban todos allá, fue muy difícil podernos comunicar eh, con todas las personas que estaban en Providencia. Saber si se encontraban bien, si estaban a salvo, eh, pero pues eh, fue muy difícil para, para toda la comunidad de acá. Ha sido una experiencia que vivimos por primera vez, como te comento. Tú comentas que es la primera vez que se vive un huracán de este tipo. Eh, ¿Cómo está la comunidad? ¿Qué problemas han tenido de pronto relacionados con su lugar de habitación, con la alimentación? Bueno, eh, dentro de la comunidad hemos estado preguntando. Algunos se han visto damnificados en sus hogares. Eh, la situación también ha hecho que no cuenten con alimentación. Muchos de ellos son muy pobres. Bueno, ¿quiere decir que en este momento la comunidad sorda requiere ayuda? Claro que sí, Henry. Sí, claro que sí. Ok, Sean. Eh, algunas personas sordas han estado haciendo unos videos, entonces pues quiero que lo mostremos en este momento Vamos a mostrar los tres videos, danos un momento por favor Muy buenos días, espero que todos estén muy bien, esta es mi seña, me llamo Freilis Quiero dar, mandarles un saludo, yo vivo en San Andrés, antes había vivido en Cartagena y nos, junto con mi familia, mi abuela, vinimos a vivir aquí a la isla. Una bendición para todos ustedes y gracias también a Fenascol por esta invitación. Quería contarles cómo ahora a pesar de, del COVID pues, no hemos tenido ninguna dificultad médica en nuestro hogar, pero sí mostrarles cómo este huracán que pasó sí generó problemas, Hizo muchos daños dentro de mi casa, aunque todos estamos bien eh, al interior de ella. Fue tanta la cantidad de agua que se empezó a desbordar por el techo de nuestra casa. También en algunas grietas, eh, en algunas partes de nuestra casa, dañó los muros. Y quisiera mostrarles, miren. Por allí, por allí eh, fluyó muchísima agua, caía muchísima agua. Y además, miren, también por allí, toda esa zona. Y ustedes saben eh, que ahorita no tengo trabajo eh, y la situación para mí económica es bastante complicada. La de mi familia, nosotros somos bastante pobres y no sabemos cómo vamos a arreglar esos daños causados por la tormenta. En la zona del baño hay un muro que también se dañó. Es la, la situación, el problema que está viviendo la comunidad allí. El segundo y tercer video también vamos a verlo, eh, por favor. Y las imágenes que tenemos para que quienes están conectados en este momento lo puedan ver y ver la situación que sucedió. Hola, muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. La situación en San Andrés eh, digamos que ya es habitual, tuvimos dos casas que se, se salió su techo. Muy buenos días. Esta es mi seña y yo me llamo Yolanda. La verdad la situación aquí en San Andrés, pues eh, lastimosamente por esta tormenta se ha, se ha vuelto habitual eh, el desplome en algunas casas. Bueno, después de ver los videos y las imágenes, pues vemos que es una situación bastante complicada la que se está viviendo. La comunidad, tanto para la comunidad sorda de San Andrés como la de Providencia y realmente ellos necesitan de nuestro apoyo. Es por eso que nosotros queremos apoyar a la comunidad del archipiélago. Y es por eso mismo que estamos haciendo este vivo para que la comunidad pueda ver esa situación y a lo más pronto posible establecer el apoyo que se les pueda dar. Eh, Sean. Bueno, eh, tenemos eh, en este momento también con nosotros a Erika Bent, que es la coordinadora del programa de discapacidad, de, de la discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social. Cuéntanos eh, cómo han estado las acciones que ha hecho la Secretaría de Desarrollo, eh, cuántas personas sordas han encontrado desde sus acciones, cómo podemos nosotros también apoyar desde la federación, desde la comunidad sorda. Erika, bienvenida, cuéntanos. Hola, hola buenas Gracias tardes. Gracias por participar y estar aquí con nosotros, Erika. Gracias por el interés del de señor Henry, por, con FENASCOL. De verdad que es un momento en el que todos eh, necesitamos unirnos y, y para apoyar a esta noble causa, a todas las personas con discapacidad, especialmente los sordos, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pues retomando, como lo decía Sean, eh, fue un evento muy impactante eh, para todos aquí en San Andrés lo que vivimos. Eh, eh, Providencia más que nosotros, pero fue un impacto verdaderamente eh, y, eh, tenaz lo que, lo que pasamos de esa noche, en noche mañana. Bueno, entonces, querer decirles que, que la población eh, fuimos inmediatamente, pudimos restablecernos porque quedamos gran parte sin energía, quedamos más o menos como cinco días sin energía, sin señal en nuestros celulares, con las baterías totalmente agotadas, eh, retomamos mmm, las actividades en, eh, en, de gobierno, lo primero que hicimos fue saber cómo estaba la gente, cómo, cómo se encontraban, pues eh, sabíamos que, que había muchos damnificados en Providencia y en San Andrés, pero pues, eso nos pusimos a la tarea de, de buscarlos, cómo, cómo se encontraban. ¿no? Varios, eh, con Rafael, eh, con lista en mano de las personas sordas que tenemos más o menos caracterizadas en San Andrés, eh, pudimos empezar a mirar el, el estado de sus casitas, primero que todo, muchos con voladuras de techo, eh, venían también con un rezago de la situación económica por por la pandemia también, entonces pues nos encontramos con una realidad bastante, bastante grave porque pues ya veníamos de un rezago de, de COVID y, y toda esta situación y, hay, y se le aumenta pues esta situación de, de, de Iota, entonces eh, nos encontramos con un panorama bastante complicado, sobre todo para la comunidad sorda en San Andrés, en Providencia. Hemos, hemos estado poco a poco comunicándonos porque ellos sí totalmente quedaron sin, quedaron sin señal. En este momento se está restableciendo. Hasta ayer pudimos ahí como medio comunicarnos con ellos, pero, pero no un 100% como queremos. Entonces, de, de muchas personas de, de Providencia han venido a San Andrés. Eh, y han estado en los albergues lo, los hemos estado atendiendo hemos estado contactándonos con ellos en fin, hemos estado en la medida de las posibilidades eh, haciendo teniendo pues ese contacto con ellos eh, Bueno, con base en lo que nos cuentas eh, también me quedo pensando lo que tiene que ver con el COVID eh, Shan, esta pregunta va para Shan no sé si de pronto se tuviera la mala suerte de que una persona sorda se contagiara de COVID ¿cómo están haciendo en la atención en el sistema de salud? ¿cuentan con intérprete? ¿ustedes usan el centro de relevo allá en San Andrés? sabemos que en el centro de relevo contamos con el servicio de interpretación en línea ¿se cuenta con ese servicio allá? ¿lo pueden usar? Eh, o por cuestiones de que no cuentan con la internet, no lo tienen. Cuéntenme, ¿cómo, ¿cómo está la situación? Bueno, la verdad es que en este momento nosotros no contamos con intérprete en el sistema de salud. Eh, y varias personas sordas pues no conocen muy bien el centro de relevo somos unos pocos los que eh, relativamente podemos usarlos pero igual por la situación de la internet por la, la, la conexión que nosotros tenemos de internet acá es muy difícil y también es muy difícil pues contar con el servicio de interpretación es por eso que tenemos que depender muchas veces de nuestra familia pero como te comento por la conexión de internet acá es muy complicado poder contar con el centro de relevo Ok, gracias, Sean. Eh, Erika, nuevamente vuelvo contigo. ¿Qué posibilidades hay eh, de establecer acuerdos para que en, los, en el centro de salud, en los hospitales, se cuente con conexión para tener el intérprete eh, allí en línea a través del centro de relevo que pueda prestar sus servicios cuando la comunidad sorda lo requiera en el sistema de salud? Eh, sé que tiene que ver con la internet, pero pues no sé si en los hospitales se les pueda prestar este servicio... O no sé si de pronto nosotros como FENASCOL tal vez eh, pudiéramos hacer los contactos con Ministerio TIC para eh, establecer esta buena conexión porque pues estamos en época de pandemia y requerimos del servicio y no es bueno que la comunidad esté dependiendo de sus familiares para poderse comunicar porque muchas veces son los familiares mismos los que hablan, los que se toman la palabra y no permiten que la persona sorda eh, comente lo que está viviendo. Y pues frente al servicio de interpretación, solamente hay un intérprete contratado por la gobernación y de ahí a que el intérprete se desplace hasta los lugares de atención en salud. ¿Qué acuerdo crees que se requiere, qué podemos establecer para que se cuente con el servicio del centro de relevo? Bueno, mira, tú, tú has tocado un punto bastante, bastante importante. Es lo que hemos siempre querido eh, en, la, en el departamento: es que poder tener un, un, una conexión para que, para que el centro de relevo pueda apoyarnos en esta situación, en cualquier situación cotidiana que, que una persona sorda pueda estar. Eh, en, en hace un mes nos decía un médico que vino. Eh, pues casi muy impactado que llegó una persona sorda y no pudo atenderlo porque pues la persona no tenía, no, no, o sea, ni siquiera con las señas básicas de escribir en un papel no podía comunicarse, entonces me llamó porque ese médico es, es amigo mío pues y no, me dijo, yo le dije no, fuera tu este momento vamos y buscamos a Rafa y Rafa nos puede apoyar eh, el, el, la persona sorda pues muy aburrida porque no podía eh, no podía hacerse entender ni nadie lo comprendía, se fue y no volvió, entonces bueno eh, esas son las dificultades que tenemos en ese momento eh, y ese sería el apoyo súper importante de FENASCOL con Ministerio de las TIC que nos pudieran permitir que, que, que muchos sordos pudiéramos conectar, pudieran conectar pues a este centro de relevo, sería de muy gran ayuda por otro lado, también tú lo dijiste, que Rafa es el único intérprete activo en el departamento, eso se nos dificulta también, porque quisiéramos tener más un semillero de intérpretes aquí para poder atender a la población en diferentes escenario, solo contamos con Rafa, eh, lo tiramos para aquí, lo tiramos para allá y ha sido pues eh, a veces con mucha dificultad. Entonces también el apoyo que le pedimos a Fenascol es que nos permitan tener más intérpretes de señas, un apoyo de que hay personas que, que, que, intérpretes pero no están activos, se ha olvidado, eh, según lo que me cuenta Rafa. Entonces la idea es retomar esas personas que... que, que son intérpretes de señas para que también apoyen la gestión. Gracias, gracias por lo que nos comentas, Erika. Y es muy importante lo que nos estás diciendo. Cuando no se cuentan con intérpretes de lengua de señas, con lo que se tiene, con lo que se cuenta, es con barreras en el entorno. Y pues entendemos que no es algo, una contingencia específica ahora por el COVID, sino que es, son situaciones cotidianas las que se presentan. Una persona puede tener complicaciones de salud, no simplemente eh, contagiarse de COVID y pues no es bueno que esté dependiendo de su familia. Ojalá que en el hospital se pudiera eh, contar con esta solución y que cuando no solamente la persona sorda se dirija a los servicios de salud, sino a todos los servicios que brinda el Estado, en la Secretaría, en la Gobernación, en todos los espacios, pues pueda hacer uso de los servicios de interpretación e incluso también cuente con el servicio de interpretación en línea. Recuerdo que para el mes de septiembre, eh, que fue el mes eh, de la persona sorda, nosotros hicimos un reto. Eh, desde FENASCOL con las alcaldías y gobernaciones para que pudieran contar con el eh, Servir, es el servicio de interpretación virtual, en sus diferentes puntos de atención. Esperemos entonces que se pueda arreglar primero la situación con la conexión de Internet y que posterior a eso pues ya se pueda hacer algo más. Creo que lo mínimo que se requiere es una conexión de 4 megas para que se pueda utilizar... Eh, el ciel y el servicio de relevo de llamadas. Bueno, vuelvo con Shan en este momento. Shan, si una persona sorda necesita hacer una llamada a un familiar, a algún amigo, ¿cómo lo están haciendo? ¿Se están comunicando con independencia o cómo hacen? Sean dice, la verdad es muy complicado para nosotros porque tenemos que depender de la familia, preguntarles qué están diciendo cada una de las personas cuando eh, hacemos las llamadas y la verdad es que el mensaje no llega completo. Las personas oyentes de la familia lo que suelen hacer es dar un resumen de lo que se está diciendo y no, no nos logramos comunicar a cabalidad. Don Henry dice, ok, entonces quiere decir que eh, ustedes no están accediendo tampoco al servicio del centro de relevo porque no cuentan con la internet allá en la casa. Sean dice, exactamente, es muy difícil para nosotros. Puede que tengamos las líneas telefónicas, pero no tenemos la internet. Eh, no sabemos si más adelante eso se solucione, pero pues solamente tenemos la internet para mensajes de texto. Bueno, Sean, ¿tú en tu casa cuentas con conexión a internet? ¿O te están prestando un plan de datos o cómo está en este momento? No, solamente tenemos el plan de llamadas y no contamos con internet. Ok, ok, Sean. Veremos entonces qué soluciones se pueden establecer para más adelante. Porque sé que el Ministerio TIC está en una campaña de apoyar a las personas más pobres, a la comunidad más vulnerable, y poder establecer entonces eh, la internet por ejemplo para clases virtuales y demás y poder ver entonces eh, cómo establecer la internet para estas diferentes instituciones que se pueda lograr no solamente la conectividad a través de voz, de llamadas, sino que se pueda tener la conexión a internet para que ustedes cuenten con el servicio de interpretación, pues justamente lo que tú mencionabas previamente, de que cuando se tiene que depender de un familiar para comunicarse, pues el mensaje no es un mensaje completo o un mensaje claro, entonces sería muy bueno poder ver cómo arreglamos esta situación en las diferentes instituciones. Eh, muy bien, Rafael, voy contigo, paso ahora a hablar con Rafael, que es el intérprete que se encuentra allí en la isla de San Andrés. Bienvenido Rafael. Rafael, quiero saber cómo te sientes tú siendo el único intérprete en la isla y que te convoquen para diferentes espacios al mismo tiempo o, o que tengas una ocupación muy alta eh, también Erika estaba hablando acerca del nivel de la lengua de señas que con el que cuentan varias personas en la isla que quizás es un nivel bajo eh, cómo está la situación de comunicación allá sientes que hace falta también más formación eh, encontramos eh, esto que sucedió ahora con el huracán Iota cuéntanos más por favor bueno, buenas tardes para toda la comunidad sorda, para todas las personas en Colombia. Eh, bueno, ya se ha explicado mucho de lo que está sucediendo con la comunidad acá en San Andrés. Mm. Bueno, quisiera primero comentarte una buena noticia. Es algo bueno para nosotros. Eh, ya tenemos que el operador Claro ha establecido un, una línea, un... Un canal de internet de fibra óptica. Eh, pues nosotros estuvimos viendo cómo se están haciendo todos los trabajos de infraestructura para poder contar con ese canal de internet acá. Ya contábamos con un operador acá, pero pues ya sabemos que se están haciendo los arreglos necesarios y pues eh, podemos contar con una mejor conexión a la internet Don Henry dice, discúlpame, eh, tú dices que eso es una buena noticia eh, en cuanto al operador que se tiene en este momento, pero igual les va a tocar pagar por la conexión ¿o, o cómo está eso. Sí, es una buena noticia porque se están haciendo los arreglos pertinentes y poder contar con redes 4G. Eh, porque nosotros en este momento todavía no tenemos esa clase de conexión. ¿Es una conexión menor? Dice Don Henry Bueno, creo que las velocidades que se están alcanzando Son de un mega Entonces, eh, y hacia las 5 de la mañana Más o menos Pues se pueden contar como con dos megas aproximadamente En este momento solo se tiene una mega Un canal de un mega Esperamos entonces que ya con este nuevo canal, con este nuevo operador, podamos contar con mejor velocidad. Y además de eso, pues te cuento mi experiencia como intérprete acá. Eh, cuando yo empecé hace mucho tiempo, yo no era intérprete. Yo solamente eh, conocía a la comunidad, no conocía de otros intérpretes. Um, yo empecé para el año del 2016, más o menos, una amiga me invitó, me dijo pues que en la gobernación estaban necesitando del servicio de interpretación, y yo le dije, bueno, en verdad, ¿será que se puede? Yo contaba con un nivel muy básico, eh, fui allí a la secretaría, eh, pregunté qué era lo que se requería, y pues eh, me hablaron de... de el puesto era una contratación por prestación de servicios y e hicimos la prueba ese primer semestre um, empecé a trabajar y pues he podido conocer más de la comunidad conocí a erika a, también conocí a la persona de secretaría de desarrollo social que se llama janet ella es de Providencia. Y pues digamos que poco a poco fui conociendo más de la comunidad, más de la problemática, las situaciones que viven. Eh, tengo amigos que saben un poco de la lengua de señas. Hemos estado hablando pues de que sería muy bueno mejorar nuestro nivel, pero el problema que tenemos es eh, de la internet, de conectividad nos gustaría conocer más de la lengua, pero pues es un poco complicado, ¿no? Por lo mismo que decimos de poder acceder a través de la internet a cursos, a formarnos mejor eh, y que nos cualifiquemos a nuestro nivel de lengua de señas así como lo tienen en el territorio continental. Cuéntanos, ¿quién te enseñó la lengua de señas, Rafael. Bueno, por parte de mi grupo religioso yo soy eh, testigo de Jehová y por ahí aprendí. Ok, Rafael, y ahora con el querer aprender más de la lengua de señas como ese segundo nivel, ¿con quién ha sido? ¿Ha sido empírico o con quiénes ha sido? ¿Quiénes te han terminado de formar después? Bueno, pues eh, sí, ha sido empírico a través de ver los videos de la comunidad sorda, de Fenascol, del Linsor, todo lo que encuentro de, de YouTube y pues es lo que me ha ayudado a aprender y ha sido muy empírico. Ok, dicen que eres tú el único intérprete que hay allí en la isla y si una persona sorda requiere del servicio de interpretación, eh, no sé, en entorno, en contexto judicial, médico, educativo, eh, ¿tú te sientes preparado y te sientes con las capacidades para poder estar en cualquiera de estos contextos? Uh, bueno, eh, más o menos me, me, Yo creo que me hace falta, te veo nervioso, te veo nervioso Rafael ¿Qué sucede? Bueno, sí, sí, la verdad es que eh, me hace falta más competencia, la verdad Sí, entendemos, entendemos Rafael Por eso es tan importante eh, que se entienda esto porque tenemos intérpretes personas que se desempeñan como intérpretes y dicen yo puedo participar de cualquier espacio puedo interpretar en cualquier espacio y sobre todo cuando hablamos del contexto judicial es algo muy delicado cuando de pronto no se dice lo que tiene que ser y quizás por una mala interpretación una mala labor eh, la persona sorda puede eh, ser condenada tal vez ustedes lo vieron la situación que sucedió con jennifer un poquito de una voz que quedó por un solo error pues también no quedó de la mejor manera el mensaje no se comunicó correctamente y más aún si decimos nosotros entonces un contexto judicial ahí allí en san andrés con que se cuente con un solo intérprete eh, sería muy interesante muy importante poder contar inicialmente con la situación del de centro de relevo del ciel o con el servir eh, porque tampoco el centro de relevo va a cubrir todas estas necesidades en los diferentes entornos, como decía el judicial, el médico, el educativo, laboral, en cambio el servir sí pues cuenta con este tipo de soluciones. Esto que tú nos comentas es una situación muy, muy importante poderla conocer también en San Andrés y en Providencia, ¿cuentan con intérpretes? ¿Tú sabes si hay intérpretes en Providencia? No, no, la verdad no hay. Creo que no, no, no he escuchado que haya ya. Bueno, ¿y qué hace la, la comunidad sorda cuando requiere de un intérprete? ¿Tú te desplazas vía aérea o marítima hasta Providencia? Bueno, la verdad es que no se ha requerido mucho. Creo que han sido como dos veces. Um, y ha tenido que ver con una fundación que se llama Arcángeles. La Fundación Arcángeles hizo una capacitación allí, yo estuve participando y pues solamente había una persona sorda en ese momento allí. Y la verdad, sabía muy poco de la lengua de señas colombiana, pero sí es una situación complicada. Bueno, don, don Henry dice, bueno... Entendemos entonces nosotros que también sucede esta situación allá en Providencia De que cuando una persona sorda requiere comunicarse No cuenta tampoco con el servicio, ¿no? Es muy difícil para las personas sordas allá Porque tampoco hay intérpretes, no hay intérpretes eh, Sí, don Henry, sé que allí hay 14 personas sordas Don Henry dice, bueno, con... Hay 14 personas sordas, no es un número, pues decir que es que por muy poco no se va a prestar el servicio, así sea con una sola persona que se cuente, requiere contar con la accesibilidad en los diferentes espacios, en el laboral, en la salud, si llega a tener complicaciones, ahora imagínate que son 14 entonces, pues es muy interesante la situación que sucede en Providencia. Sería bueno también contar con ese servicio de interpretación allá. Rafael, muchísimas gracias eh, por todo lo que nos comentaste, por tu tiempo. Ahora quiero dar paso a Jennifer, Jennifer Pulgarín. Bienvenida, Jennifer. Hola, bienvenida a este espacio. Eh, la verdad es que nos emociona mucho poder contar contigo acá como primera gracias. finalista del Miss Universe. Eh, acá en Colombia, Gracias. felicitaciones, felicidades, como comunidad sorda nos puso muy, muy contentos poder contar por primera vez con una candidata sorda, porque y que esta candidata estuviera allí llegando hasta estas instancias finales con personas oyentes, ¿cómo te sentiste de llegar hasta esa instancia? Bueno, me sentí muy emocionada. Obviamente siempre con un pensamiento positivo de que podía hacerlo y en confianza en mí misma. No obviamente tenía dudas, ¿no? sino que practiqué muchísimo, también tuve errores, pero siempre tuve un objetivo claro y sabía que podía hacerlo. Eh, me enfrenté, digamos que también a mis errores, pero pude hacerlo, estuve allí también en Pasarela, tuve la confianza, estuve tranquila, eh, con calma, ya después cuando quedamos las tres finalistas, yo decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer todo este recorrido que he hecho, y como persona sorda, estar aquí es la primera vez que participamos, y estar como primera finalista para mí fue una emoción gigante, y fue de impacto también para Colombia, de que sea la primera vez en la historia que se Escriba esto de que una persona sorda esté como primera finalista y también es una manera de incidir, yo creo, frente a las personas eh, oyentes y que vean y que cambien ese paradigma y la mirada que tienen frente a la comunidad sorda. De acuerdo, de acuerdo, porque la no es solamente para la comunidad sorda en Colombia, sino para la comunidad internacional que también te vio allí ir avanzando en cada una de las etapas del concurso, bueno, sabemos que sucedió una, una situación con la interpretación, pero bueno, no tiene nada que ver, eh, no hay problema, es algo normal, lo importante es que tú llegaste hasta esa instancia como primera finalista, y es un logro muy grande para la comunidad, nos pone muy contentos, quiero eh, tomar algo de lo que dijiste hacia el final, y pues lo que varios han dicho, que tiene que ver con el servicio de interpretación y también tiene que ver con lo que está sucediendo en San Andrés, de que solo se cuenta con un intérprete. Um, el contar con un solo intérprete es bastante complicado. Nosotros como Fenascol hemos querido hacer esta alianza con el concurso de Miss Universe Colombia para poder apoyar a nuestra comunidad allí en el archipiélago de San Andrés. Tú como primera finalista del Miss Universe, eh, ¿de qué manera puedes apoyarnos? ¿Cómo podemos también apoyar a la comunidad del archipiélago? Sí, claro que sí. Eh, creo que podemos apoyar de muchas maneras. Y también mirar la situación que hay, por ejemplo, las barreras comunicativas en cuanto a lo sanitario, hospitalario. Eh, también estamos hablando de la conexión a red. Hasta ahora se está implementando esta 4G. Y sabemos que es la primera vez que eh, se recibe un huracán y que San Andrés está, digamos que en el ojo del huracán. Entonces es algo que realmente nos preocupa también en cuanto a las personas sordas, a sus familias. Y creo que podemos hacer de alguna manera una campaña para que nos movilicemos y apoyemos a nuestra comunidad en San Andrés y Providencia, también se puede hacer, digamos que apoyo eh, por medio de consignación a NECI, eh, también mirar cuáles son las necesidades, eh, alimentos no perecederos y demás entonces para que todos por favor nos unamos y apoyemos realmente porque necesitamos también eh, apoyar a San Andrés y Providencia porque necesitan nuestra ayuda Gracias Jennifer es muy, muy importante esto que tú estás comentando de que nos unamos, que llamemos a la acción a la comunidad, no solamente la comunidad sorda en el país, sino eh, internacionalmente, personas, oyentes, familias, intérpretes, docentes, que nos unamos todos de manera voluntaria para dar estas ayudas allí a la comunidad del archipiélago. Eh, el concurso de Miss Universe... A, tiene, pues se ha encaminado en esta campaña también la Secretaría de, de, de Desarrollo Social para que podamos entonces nosotros dar estas ayudas a quienes lo requieren allá. Eh, qué bueno es aprovechar este espacio de exposición que tenemos para hacer el llamado a todos aquellos que quieran participar de voluntarios, de voluntarias. Eh, nosotros vamos a hacer un póster mañana. Vamos a publicar ese póster para mostrar cómo va a ser todo el proceso de recogida de las donaciones, de todo lo que se quiera donar para la comunidad allí. Claro que sí. Eh, mostremos un poco el póster que ya tenemos y que se va a publicar mañana para todas las personas, denos un momento por favor Bueno, ya pudieron ver acá el póster. Nosotros vamos a empezar esa campaña mañana. Jennifer, tú te unes a esa campaña, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a hacer el llamado, vamos a compartir en todas las redes y también eh, tenemos que movernos, tenemos que apoyar y vamos a trabajar en esto. Claro que sí, vamos a trabajar articuladamente. Gracias, Jennifer. Gracias. Es muy importante que nos mantengamos unidos, que estemos unidos especialmente para esta situación. De recuperación, de recuperar todas las cosas que se han perdido y lo que ha pasado allí para nuestra comunidad en el archipiélago, los que se han visto damnificados eh, por sus viviendas, también damnificados en diferentes eh, situaciones y también por la falta de alimentos que se tiene en este momento. Entonces, para que compartamos esta información, compartamos esta campaña y ojalá logremos unas buenas donaciones. Um, Erika. Paso contigo desde la Secretaría de Desarrollo Social. Um, en este momento, si FENASCOL hace pues esta donación, eh, nos podemos coordinar con ustedes en la Secretaría de Desarrollo Social para poderles hacer llegar estas donaciones a ustedes y que a su vez pues vaya para la comunidad sorda, que la comunidad sorda del archipiélago pueda eh, ir a los espacios de la Secretaría de Desarrollo, que a su vez nos ayuden Rafael, nos ayuden Echan eh, en, en estos contactos con la Secretaría de Desarrollo. ¿Podríamos hacerlo de esa manera? ¿Ustedes nos pueden ayudar? Claro que sí, estamos dispuestos a, a apoyar en esta gran campaña y claro que sí, estamos ahí pendientes gracias gracias Erika también gracias a Rafael Rafael también contamos nos dices que contamos también con tu ayuda y esta pregunta para, va para gracias Rafael esta pregunta va para Shan. paso con Shan ahora eh, bueno la internet está un poco complicada, él se ha acercado, ha salido a la calle buscando un mejor punto donde tenga mejor conexión, eh, entonces por eso lo vemos allí en la calle, ten cuidado con el transporte público, de pronto que por ahí en moto pasen y, y, y te, se lleven tu celular, te roben, ten mucho cuidado, ¿no? Creo que en San Andrés no se vive la misma situación que se vive continentalmente con los robos en la calle. Eh, pero bueno, gracias eh, por tu esfuerzo de salir a la calle y ubicar un mejor lugar. Ah, sí, sí, no, aquí te veo mejor, te veo mejor. Se ve mucho más claro. Don Henry dice, bueno, después eh, estableceremos pues todo el proceso también con Ministerio TIC, para poder ubicar un lugar en específico donde o lugares específicos donde haya mejor conectividad para poder establecer también unos puntos de conexión y que tengan acceso al centro de relevo ya estuvimos hablando con Jennifer que eh, pues es la primera finalista del concurso de Miss Universe Colombia también hablamos con Erika Bent que es eh, la coordinadora del programa de discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social. Y desde mañana entonces empezaremos esta campaña de donaciones, eh, no solamente para las personas que están acá en Colombia sino también quienes nos quieren apoyar desde el exterior y poder eh, darles esta, estos apoyos a ustedes los vamos a centralizar en la Secretaría de Desarrollo Social entonces para que eh, Tushan y Rafael nos ayuden a, a buscar a la comunidad a convocarla para que también puedan conocer lo que se va a hacer desde Secretaría de Desarrollo y los acuerdos a los que lleguemos posteriormente ojalá que la comunidad nos pudiera estar viendo tanto personas sordas como personas oyentes y que pues deseen apoyarnos para tener eh, muy buenas donaciones. Nosotros hemos visto que est esta misma clase de campañas las están haciendo personas oyentes para personas oyentes. Qué bueno que se hagan este tipo de campañas. ¿Se tiene para personas sordas? dice No, todavía no. Entonces, porque muchas veces no se cuenta con la comunicación y con la información necesaria sobre este tipo de ayudas. Entonces, nosotros nos vamos a organizar eh, para que Sean, Erika eh, y todos allí nos puedan, nos podamos organizar junto también con la federación y que todo se coordine desde la Secretaría de Desarrollo eh, y también pues con, con el apoyo que Jennifer nos va a dar. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado sabemos que es una situación complicada algo que nos ha entristecido mucho y que queremos pues apoyar a nuestra comunidad allí en el archipiélago eh, Rafael previamente nos comentaba que solo se tienen que hay 14 personas sordas en, en Providencia ¿tú te has podido comunicar con alguno de ellos? Sean dice no la verdad eh, ha sido muy complicado ellos no cuentan allá con la conexión están incomunicados y pues es muy difícil poder hablar con ellos allá Rafael Rafael dame un segundo mientras te enfocan dame un segundo Rafael bien dinos bueno hace poco una persona de sorda de providencia que se quedó eh, que fue damnificada y quedó sin su oh, ah, hogar eh, vino hasta acá eh, y pues yo pude acompañar a esta persona en los servicios de interpretación, en el servicio de interpretación en el albergue y pues eh, se le preguntó si ella quería de pronto recibir, eh, hacer un video o tomarse alguna foto sobre el asunto, pero pues dijo que no. Su familia fueron los que más influyeron para que eh, tuviéramos esta respuesta negativa. Y pues eh, no, se, no se ha visto más de las personas sordas de, de Providencia. Don Henry dice, bueno, ojalá con las acciones que ustedes puedan llevar a cabo, eh, Sean, Rafael y lo que se pueda hacer con Secretaría de Desarrollo, eh, ver cómo poder conectar a la comunidad, cómo saber de cómo están ellos allá. Sabemos que no tienen una buena conexión, entonces es un poco eh, complicado. Y pues... La verdad es que si nuestra comunidad sorda no cuenta con internet, van a estar incomunicados y van a tener esta barrera en el entorno. Como se decía previamente, las personas oyentes allí uh, no contaban con un servicio, un buen servicio de comunicación. Ahora cuentan pues con telefonía en voz y para nosotros como comunidad sorda es un poco complicado porque no contamos con una... Buena conexión de internet allá y pues miren lo que tuvo que hacer Sean precisamente, tuvo que salir de su casa, buscar en la calle, buscar un mejor punto. Entonces es bastante complicado la situación que vive la comunidad allí dependiendo de la internet, dependiendo de terceros para poderse comunicar. Es por eso que nosotros como federación deseamos pues, apoyarlos de la manera en la que mejor podamos y por eso queremos invitar a toda la comunidad a que nos unamos en pro de la comunidad sorda del archipiélago, tanto de San Andrés como de Providencia. Eh, la verdad queremos darle gracias a todos, a todas por estar en este momento a Sean, a Rafael, a Erika a Jennifer, obviamente pues a Jennifer eh, que Jennifer. Sí, y también quería mencionar algo respecto a la conexión de internet que no solamente está ocurriendo en el archipiélago sino también digamos que aquí en Risaralda y en el Chocó Tienes toda la razón, Jennifer. Cuéntanos qué se ha podido hacer desde el Miss Universe con Chocó, con Norte de Santander, Rizaralda, allá Pereira. Cuéntanos un poco acerca de esa situación de la conexión. Sí, bueno, les quiero contar un poco de Pereira. Yo estoy aquí, eh, a veces digamos que ingreso a la universidad y necesito contar con el servicio de interpretación pero resulta que la conexión, digamos que se tiene la conexión, pero no es tan buena, entonces la calidad de la imagen no es la mejor, es un esfuerzo que debo hacer para poder comprender la información, eh, necesito a veces saber qué se está diciendo en clase, digamos que se presentan ciertas situaciones con el servicio de interpretación presencial y como personas sordas, pues nos afecta muchísimo la calidad y la velocidad. Y sé que no solamente pasa aquí, sino a nivel nacional, por ejemplo, sabemos que en el Chocó hay muy baja conexión a internet y cobertura en temas educativos que está pasando allí y demás partes del país. Entonces, también poder recibir un apoyo por parte del Ministerio TIC para eh, sí. generar una mayor cobertura. Sí, nos toca hablar con el Ministerio TIC, preguntar acerca de estas condiciones de conexión que se tienen y pues también, tú que estuviste en el Chocó, ¿en ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Y pues por las inundaciones que se han tenido, cuéntanos. Claro que sí, yo pronto voy a estar allí en el Chocó, entonces a generar pues y a tener diferentes actividades y toda esta información que recupera, okay. que las contaré a ustedes desde Miss Universe. Ok, ok, bueno, muchas gracias. La verdad es que ese papel que tú tienes desde Miss Universe nos va a ayudar mucho. En poder visibilizar a la comunidad sorda y poderles dar el apoyo que se requiere. En este momento, pues estamos centrados en la situación del archipiélago, pero también estaremos pendientes de la situación de las personas de la comunidad sorda en el Chocó y otros espacios. Eh, gracias a todos, a todas. De esta manera, pues vamos a ir dando cierre a nuestra webinar. Eh, Gracias a todos por el esfuerzo que hicieron de poderse conectar. Bueno, Sean contó con una buena conexión porque se salió y, y le fue mejor. Bueno, nuevamente entonces gracias a todos y de esta manera damos gracias. fin. Esperemos entonces que la situación pueda mejorar y que podamos seguir avanzando allí en el archipiélago. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, dice Rafael.